Eh, bueno, nos hicieron un reconocimiento bueno, al atleta eh, Gonzalo Julián, que es de, de la Asociación Todos Juntos, que eh, tuvo la participación en Buenos Aires para el eh, Tri-21, que se llama, que es un americano donde solamente eh, ten, participan atletas con síndrome de edad. ¿Y qué puesto obtuvo él? El... Eh, Gonzalo fue a participar en la disciplina atletismo, él tuvo la oportunidad de hacer 100 metros, 200 metros. Y salto en largo, en la que él obtuvo medalla de oro, solamente fue en salto en largo. ¿Cuántos chicos participaban en esa eh, en, en el americano participaron alrededor de 200, 300 chicos, pero de diferentes disciplinas. Eh, Gonzalo quedó clasificado en la selección argentina de atletismo, <risa> únicamente pero este, había diferentes disciplinas como fútbol, había básquet, natación o no sincronizado, gimnasia, tenis de mesa y bueno, este americano generalmente lo hacen una vez al año solamente todos atletas con síndrome de Down y de diferentes lados del mundo por ejemplo Gonzalo compitió mucho con lo que es a Bulgaria, compitió con Uruguay ...y compitió también con, bueno, con algunos, los mismos atletas que él tiene, compañeros de, de la selección argentina. Estábamos muy contentos de que bueno, Gonzalo haya tenido la medalla de oro en salto en largo... ...la verdad que es este, muy meritorio por parte de él, este, como institución no hicimos más que apoyarlo... ...y acompañarlo, un profe de, de todos juntos lo acompañó en el viaje... Este, y la verdad es que estamos muy contentos de poder este, apoyar actividades deportivas y en bueno, este caso el atletismo y el salto en largo y bueno vemos que en Gonzalo le despertó un interés genuino en la actividad física por supuesto que desde ese aspecto la institución siempre eh, lo va a apoyar y bueno va a intentar que siga viajando en, en las distintas competencias que ahora se le avecinan ¿no? porque ahora ya ...al ostentar este, la medalla de oro en salto en largo... ...van a venir nuevas invitaciones... ...esta es la, una segunda instancia... ...ya ellos pasaron por una etapa de preselección... Este, ...que fueron a, a Pergamino... ...allí clasificaron de todos juntos particularmente... Eh, ...habían ido seis... ...solamente Gonzalo quedó preseleccionado... ...para, para la selección argentina de atletismo... Y este torneo fue organizado por, la, bueno, por una federación de atletas eh, de personas con síndrome de Down y el, el torneo tuvo lugar en el Cenar así que el marco fue inmejorable, eh, instalaciones de primer nivel y los chicos realmente estuvieron alojados donde se se alojan este, los atletas de máximo rendimiento de Argentina, así que la verdad que desde ese punto de vista fue una experiencia espectacular. Sí, bueno hoy en, desde el Consejo Deliberante tuvimos la visita de la asociación todos juntos porque él forma parte. Después bueno porque él ya es hoy un chico, un, un niño de que ya es un ejemplo, ¿no? Desde atletismo haber traído una medalla acá a Jujuy, así que bueno hoy es que los invitamos para que nos cuenten un poquito cómo fue todo el proceso y todo, ya que desde el Consejo Deliberante venimos trabajando, desde la inclusión, desde la municipalidad, la semana de, de la inclusión también, ¿no? la semana, eh, toda una actividad dentro de lo que es el Consejo Deliberante, así que bueno, invitarlos y, y escuchamos lindos mensajes y cómo fue todo el proceso de ellos. ¿El niño participó en una Olimpiada a nivel nacional? El niño él participó a nivel eh, nacional, internacional, porque ahí nos cuenta el profe que también hubo chicos de Estados Unidos, de Holanda, de España, de Italia, así que fue un, un gran torneo no de lo que él nos fue a representar desde Jujuy.